a los negociantes, a los de la mascarilla, a la a la empresa farmacia y a la gente de la vacuna, para que sigue firmando, porque a los tres meses Pitágoras, no es que vas a tener inmunidad de una vez con la primera vacuna, tienes que aguantarte a la otra vacuna y seguido al el mal, veo mucha gente Pitágoras loco, el dominicano es de mente loco, y igualito Pitágoras, sin mascarilla y sin nada, que dice ya yo me puse la vacuna, ya yo estoy, ya, ya, ya yo estoy bien, ya, ya yo estoy en el MAI. Ya no me mueve más. Yo lo que o sea, quiero ver, que... el dominicano, yo creo que el dominicano usa, usa marihuana ¿eh? como deporte nacional, porque yo creo que el dominicano no, el dominicano no usa cerebro. Para que no me gante un minutico pues en el periódico de, de lo que dan gratis, eh, eh, yo leí Pitágoras, que la mitad de UCI ayer, ayer Pitágoras, se llenaron otra vez, de, de repentinamente. Busca eso, Pitágoras. En el, el periodiquito ese chiquito, como se llama, que no hay listín, que es el otro, El diario libre. Busca los Pitágoras y tú veas. La mitad de las camas de un de país están llenas otra vez. Y se prevé que se van a llenar otra vez, que va a haber una pandemia. No, pero una, no va a pasar nada. La... No, no, no, no, no, no, es, no eso es falso. El presidente dice que ya todo el mundo va a estar vacunado, que está todo, pero, todo, todo bien. Pero que no le meta ese miedo a la gente, porque no le meta miedo a la gente, que la gente va a seguir en la calle, aunque usted le diga en día el diario libre que están todos los abusos ocupados. Pues ya por último, pues entonces que sigan, que se quiten sus mascarillas que se mueran los que son de y locos y los que nosotros estamos prevenidos. De sobrevivir y, y dejar que, pues, que todos esos desgraciados se mueran, que no vayan que venir a los hospitales, que los dejen que se pudran y que en la India como están en la India ¿Y, y, y, y, y, y, y en Perú. ¿Y, cristiano, y, y, ¿y qué cristiano el carajo es este que llama no, para que, para que carajo, se muera todo el mundo? Eres, loco, todo loco, que pero pero en por en favor, va a tener que callarlo, pues déjame cerrarle, porque este hombre, todo lo que tiene puerta a boca es maldición, muerte, y él cree que ya la gente va a seguir en la calle. Lo que mejor le puede pasar a este país Señor Presidente, siga comprando la Sinoval A los chinos, que en lo que llega a la Pfizer No sé si que hay un negocio ahí de por ciento, De comisión eh, Ya hay 2,300,000, millones 2 millones más Compre 2 millones más para que con lo, Bueno, lo que usted trajo ya se vacunan 2 millones más Son 4 Y la 10 que usted le acaba de, de 10 millones de dosis Para vacunar 5 millones, estaremos hablando de 9 millones Y ya aquí en diciembre se puede estar Bailando y brincando y saltando pero el dominicano bruto no entiende, el animal, déjame explicarlo así, porque cuando me llaman animales como este, yo tengo que encojonarme, ¿no? Yo, yo que vengo aquí con un plan de paz. El animal dominicano no entiende, si a usted le dio el COVID, usted generó los anticuerpos, pero usted tiene un 30% de su, de su sistema pulmonar y usted se puede morir más fácil que cualquiera. Y si usted le dio una segunda vez y pudo sobrevivir, Usted tiene el 70% de sus pulmones que no sirve, su sistema es inmunológico, vuelto un disparate. Ah, que tú creaste, tú eres un cristalcito de Belén que te puede morir en cualquier momento. Y cuando usted le pone la dosis, usted se le han dicho que la dosis de su vacuna, usted lo que hace es que le inoculan el virus. Y es un atenuante para que el virus le dé menos fuerte cuando le vaya a dar. Y cuando usted completa las dos dosis que le ponen, lo que hace, y yo lo que soy es abogado, no tengo que estar hablando de esta vaina. Cuando usted le pone las dos dosis, lo que hace es que usted tiene más anticuerpo y que el virus le va a dar más atenuado, pero no es que no le va a dar. Por eso es que los países donde pudieron salir de ese problema vacunaron a su población, como en China, la mayoría. Miren, Estados Unidos dice que para diciembre el 70% de 326 27 millones de habitantes, o 28, 30, no recuerdo bien, va a estar vacunado, casi el 70%. Entonces a eso pueden abrir Pero si usted observa, siguen usando la mascarilla, conservan el distanciamiento, son limpios El dominicano hay una salsa famosa puertorriqueña bebiendo ron sin bañarse El dominicano deja de bañarse y de comer para beber ron y fumar juca Y por eso es que todos los centros de corrupción viven llenos y a cada rato aquí se producen tragedias Porque este es un pueblo corrupto, perverso y malo en ese sentido, de la juventud está descarriada. Por primera vez le vi luz al loco de Hipólito diciendo que este país lo está viendo con un rumbo muy mal y que va cada vez peor. Entonces, usted tiene que seguir usando la mascarilla y conservando el distanciamiento. Yo he visto colegas, yo he visto colegas de todos los medios de comunicación, a lo que le dio el virus, casi a todos, ¿eh? sin usar la mascarilla, porque ya le dio el virus y se creen en Superman. Ahorita cuando se mueran y lo contagian, y contagien porque son animales. Pero eso tiene uno que decirlo. Eso es salud pública que tiene que agotar un espacio de educación y de sensibilizar a estos animales para que sepan que cuando usted le da el virus, aunque usted tiene inmunidad, esa inmunidad le dura tres meses. Y la vacuna, si usted cumple los dos ciclos, es de cuatro a cinco meses que va a tener usted la inmunidad. Después de ahí usted puede volver a infectarse y morirse animal. ¿Lo digo más claro está bien ahí? Yo creo que ahí está claro, ¿verdad? Buenas noches, dígame usted. Pero Buenas noches. es un país estás? de gente bruta, yo a veces me canso de... Le digo la verdad, yo estoy harto de predicarle a los, a los, a los animales. Tiempo, eh? A los animales. Dígame, dama. ¿Cuánto tiempo, eh? Bastante, tiempo, eh? mi querida Elena Castellano, dígame. No eres doctor, pero tú dices la verdad, porque verás que hay una balsa de gente que no quiere vacunarse. Ay, ¿por qué da esto? Porque este te lo otro Mira, yo un 72 te aquí. Yo me la el primer día que empezó aquí. ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que hace Ella, daño, Nina? Right? Tengo un que me daño y estoy bien, gracias, señor. Qué bueno, qué bueno. Entonces, quiero que, que tú, hay una balsa de, de, de esta gente que vive buscando eh, problemas en la calle. vaya llevar esto era nuestro gobierno. Y dicen que no se van a vacunar Pero tú puedes, doctor, pero sabe hablar y le dice la verdad a la gente Adiós Gracias, mi amor, gracias Por eso que en el Congreso hay una ley que dice que van a obligar a dominicanos a vacunarse Porque son animales Hay que obligarlo, a palo hay que obligarlo porque no quieren vacunarse Porque yo al principio le decía, verdad Pero si usted va a seguir en la calle bebiendo ¿Qué es lo que usted dice que las vacunas que, que, que, que, si Usted no se mete muchísima cocaína y marihuana Pueblo de, de, de, de Tecato y cosas Usted no se mete muchísimos romos baratos Aquí hay muchísima gente que se ha muerto bebiendo claren, que le echan hasta diablo y perro muerto. Que triculí. ¿Cómo se llama la otra vaina? Cañaña. No se llama vaina, ¿Cómo se llama ese? Usted no se mete muchísimo ron barato. Se han muerto como 500 gente. En lo que va de año como 150. Por estar metiendo. El dominicano mete de todo. Entonces, oliéndose cemento. cemento, una va a estar mucho oliendo cemento. Entonces, agarra una juca llena de saliva y se contagia de herpes y de y todas las hepatitis y las cosas a través de la saliva. Un reguero de aqueroso ahí, de la juventud de aquí está perdida. Que yo, yo, yo, que es como un deporte. Yo veo a los jóvenes con una juca, una cosa en, la, en, la, en las redes sociales. Uf, como, que, como que eso lo eleva el nivel social. que No hay cerebro. Han perdido nuestros jóvenes. Entonces, se mete de todas estas esponjas su vacuna entonces, si no es que yo, yo voy a estar de acuerdo. Yo estaba diciendo que por... escúsenme que me voy a tomar un traguito. Cuando cojo cuerdas me va, se levanto mucho mi voz y no puedo. Elevo. Ya, señor director, puede dejarlo como estaba. Voy a calmarme. Muchísima gente... ¿Qué han hecho? También, que acá lo que estaba diciendo. Para que ustedes vean. No fue a todos, ¿qué es lo que yo estaba diciendo? De la cuestión de la vacuna, bueno, sí, ahora me recordé. Que veo muchísima gente... Eh, diciendo, mira que la vacuna, que yo te digo cuánto, pero usted sale de noche a beber. Usted, usted se mete de todo. Usted, hasta con problemas de presión y cardíaco, se mete su Viagra ahí entonces. ¿Eh? Y el dominicano que bebe a pico de botella. ¿sí? ¿Tú, ¿Tú no has visto cómo es el dominicano? Se pega un trago, y le hace así: le deja, le deja todo el COVID, la saliva y la hepatitis ahí. Tómate tu trago y va. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que estaba hablando de la vacuna? Póngase su vacuna, es ¿eh? verdad, Congreso. Yo iba a decir que no, que por razones humanitarias, que a nadie se le puede obligar a vacuna Al dominicano hay que obligarlo, promuevan que se vacune de manera obligatoria y que se vayan los derechos humanos al carajo, que los derechos humanos para lo único que sirven es para proteger.